Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eh, va a ser crisis en 2003 al 2012 y hasta la de hoy, es una época de crisis en el Estado mexicano respecto a los Derechos Humanos. Eh, y vamos a tener una reforma en 2011 que le cambia capítulo de garantías individuales le pone derechos humanos. Y esto no es una modificación menor. La constitución del 57 les llamó derechos del hombre, bueno, nada más, además, este, además ignoraba la otra parte de la población. La constitución del 17 le puso garantías individuales, en un claro sesgo liberal individualista. ¿Sí? Y la reforma del 2008 le llama el capítulo de los derechos humanos. Y hacer esto tiene consecuencias de gran envergadura en el terreno del derecho, porque los derechos humanos son un concepto mucho más amplio, imposible explicarlo en tan poco tiempo de manera teórica, son un concepto mucho más amplio que los clásicos derechos liberales, son progresivos, es decir, tienden a acrecentarse, a hacerse más amplio, cosa que no podemos decir siempre de los derechos liberales, son universales, algo a lo que sí aspiramos los derechos tradicionalmente liberales, son indivisibles, son, indivisibles, son inalienables, etc. Y obedecen a una tendencia internacional. Aquí el 2011, como el 2001 y el 92, son momentos significativos de lo que es nuestra nueva tradición constitucional intercultural ¿no? porque en 2011 va a decir además en el artículo primero que forman parte de la constitución, esto es muy importante que lo tengan ustedes presentes forman parte de la constitución, los derechos humanos que reconozca la constitución y todos los tratados internacionales ¿sí? entonces entonces es una cláusula de apertura que por primera vez abre la Constitución a, otros, a otras fuentes normativas. Y esto va a ser de suma importancia ¿sí? para la defensa de los derechos de los pueblos originarios. Porque ya no solamente tenemos, con todas sus imperfecciones, que no podemos enumerar en, en estos momentos del artículo 2, ya no solamente tenemos algunos derechos este, específicos y claramente este, establecidos en la Constitución para los Pueblos, en el artículo 2, sino que van a ser también los que se encuentren en los tratados internacionales. Y tratados internacionales, pues bueno, hay tratados muy significativos, está el Convenio 169 de la OIT, que fue el primero que hablaba de los derechos de los, de los pueblos. Hay muchos otros eh, la Convención sobre los Derechos Económicos y Sociales, eh, los Tratados Internacionales que protegen los Derechos de la Mujer, en el caso del, del latinoamericano, en el ámbito regional es la Convención de Endo etc. Es un momento de expansión de los Derechos eh, Interculturales, a través de muy diversos instrumentos jurídicos. Sí va a ser un momento de apertura, entonces vamos a tener, y eh, con esto debo ir cerrando, vamos a tener eh, una serie de derechos que están en la constitución, para los pueblos, constitución, y otra serie de derechos que aparecen en los tratados internacionales, en materia de derechos ambos tienen la misma jerarquía. Entonces, la defensa de los derechos de los pueblos originarios puede venir a través de lo que dice la Constitución o a través de lo que dicen los tratados internacionales. ¿Cómo se defienden estos sí, a través del eh, nivel regional, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Claro, no es tan fácil, porque el reglamento de la Corte señala que deben adoptar el principio de definitividad. Es decir, debe este, agotar todas las instancias judiciales que otorga la Constitución el régimen interno para después poder ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para defender esos derechos de los pueblos ordinarios. Bien. Pero es, es un instrumento poderoso. No lo sobrevaloremos, démosle la justa dimensión. Serán pocos los casos que lleguen a la Corte. El litigio, infortunadamente, no tiene los elementos suficientes para que, no digo solamente los pueblos originarios, sino que en general la sociedad mexicana utilice litigio como una forma de derechos. Es, infortunadamente, muy caro el litigio. Es muy largo. agotar todas las instancias internas y después ir a la Corte lleva años. Eso requiere de mucha voluntad y también de recursos económicos. Entonces, van a llegar a la Corte casos significativos y de relevancia para la defensa de los pueblos a la Corte. Ya eh, tengo entendido que aquí se verán, eh, Alfonso Herrera verá en jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Él, él les explicará cuáles son los casos relevantes para la defensa de los pueblos originarios. Eh, ahí están particularmente interesantes los hay unos pueblos este, Shakno que es uno de ellos y hay una serie de declaraciones muy interesantes no puedo entrar por razones de tiempo pero cuando di clases en Londres hace cuatro años esa sentencia, para darles una idea de la importancia de lo que ha he hecho la Corte Interamericana esa sentencia señala establece la obligación del Estado de restituir de tierras a los pueblos con pueblos guaraníes de la misma calidad porque el haber sido expulsado de sus pueblos provocó la muerte de algunos de ellos y me acuerdo que yo tenía algunos palestinos y les pareció un caso bien impactante que la corte interamericana obligaba al Estado Nacional de Paraguay si dije otro país, Paraguay a dotar de tierras entonces Recuerden ustedes que los palestinos han sido expulsados de sus tierras, mediante ¿no? otras formas parecidas a veces, pero han sido expulsados de sus tierras. La Corte Interamericana ha sido muy avanzada en algunas de sus resoluciones. No ven este tipo de sentencias en la Corte Europea de Derechos Humanos. No ven este tipo de sentencias. Son casos bien particulares que van a ver con Alfonso Ray. Eh, pero bueno, es nada. Tienen que ir al juicio, después al amparo, y agotado el amparo, que es la última instancia. El amparo es un juicio completo. también se activa el amparo. Si hay amparo directo, amparo directo, tiene, tiene además revisiones, tiene recursos, el propio amparo que puede hacer que el amparo llegue a la corte. Es decir, un juicio de amparo puede ser revisado por un juez de distrito, un, un tribunal colegiado y por deportes. A veces un juicio de amparo se ve en tres lugares. Es bastante complejo pero se tendrá que agotar ¿sí? esa reclamación para llegar a la Corte Interamericana que además selecciona los casos relevantes cuando no los selecciona, es la comisión a la que se presenta el caso ella examina el caso la comisión interamericana y si lo considera relevante, lo eleva es decir es bastante complicado esta es la historia reciente del constitucionalismo intercultural es una historia relativamente reciente y que significa una modificación de una tradición constitucional muy añeja, por eso comencé y me di esta libertad de ver en 1800 porque dentro del derecho constitucional la interculturalidad es un fenómeno reciente es un fenómeno prácticamente de los últimos eh, 30 años o menos en el caso de Quiero decirles, para terminar, es un fenómeno regional. Muchas constituciones de Latinoamérica han establecido estos derechos. Y hay incluso constituciones verdaderamente eh, progresistas en lo que respecta a, la a los derechos de los pueblos originarios, como es la, constitu a la constitución de Bolivia. ¿A qué voy. Es un movimiento regional, no solamente pasa en México. Sin embargo... Para concluir, debo decir que, infortunadamente, este movimiento progresivo por la defensa de los derechos ha generado una reacción. Hay muchas leyes que crean delitos abiertamente inconstitucionales. ¿sí? Hemos entrado en este periodo de crisis de los derechos humanos, al mismo tiempo que esa crisis ha hecho necesaria la reforma de la Constitución para la constitución integre los tratados internacionales y la defensa, la defensa de los derechos sea más amplia, ha generado también una reacción verdaderamente muy fuerte el último ejemplo es la ley de seguridad una ley que viola este, derechos humanos una ley que eh, permitiría la presencia permanente del ejército en, en, en las ciudades en los pueblos ¿sí? y, y muchas otras leyes no es la única bueno, yo leo ya el código penal y no es el mismo código penal que yo conocí sé hace 25 años Hay una gran cantidad de delitos que hablan de la creación de un estado policiaco ¿sí? un estado que está agrediendo derechos y una de sus últimas expresiones es la ley de seguridad está pendiente se está examinando la corte esperemos que la corte diga este, algo a favor de la ley pero vivimos en este momento esta tensión, una apertura a través de esta reforma de los derechos humanos e infortunadamente una reacción en contra de los derechos es a través de esta creación de un estado de seguridad que viene de muy diferentes lugares desde el narcotráfico hasta la política exterior de los Estados Unidos hasta propias fuerzas internas que son las militares en creo que es todo me gustaría seguir conversando con ustedes espero haberles dado el contexto contexto de cómo es de cómo nacen y cómo tenemos ahora en realidad en nuestro derecho constitucional. No les sigo porque ya es tiempo.